Este pasito se baila como la quiten. Pa pa pa Hey guys. Ah, pero amigo, ¿qué pasa? ¡Eh! miércoles, días de radio! Bueno, hay muchas ferias de Navidad en la calle pero ilegales. Como debe ser. Es el, el episodio 19 del Estanavi Block que. Eh, sigue, ¿Qué haces por poco la Navidad? ¿Tres días? Eso. Dos días y medio. Dos días y medio. Y vamos cerrando el tema. Eh, vamos a hacer radio ahora. Um, y, y eso. Todo bueno en el capítulo, ¿no? Tú a lo loco compadre, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y comparte el capítulo porque eh, esto está linkeado con el blog de Sauce, así que... Sí, sí. Mm. Este fue el último radio a lo loco antes de Navidad. A nos queda o no antes de fin de año. Y me estoy mareando. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Disfruten con la familia! Vamos a ver bellitos dulces, dulce. ¡Eh! ¿Te acuerdas que ayer me sentía sumamente productivo? Porque he hecho mi cama, almuerzo no y todas esas cosas. Ya no hice nada de eso, voy a los agua encima. Ah. Ah. <risa> Hoy día tenemos eh, una actividad en la vega, así que me quedé sin tiempo para editar. No sé cómo voy a resolver eso. ¿Qué tienes que decirme, Y Vivió fue un día de mierda para mí. Pero él me, me dio tostadas francesas sí. y yo le saludamos. Y di por irme como un sticker así de un cerdo.